Saludos a todas y a todas, veo que poco a poco se están incorporando cada uno de las autoridades municipales, les pediría de favor que si sí pueden empezar a reiniciar su video y su audio para que podamos a la brevedad de lo posible Nuestra presente sesión de Cabildo que fue convocada para el día de hoy. Buenas tardes, saludos a todos. Buenas tardes, síndico. Saludos. Saludos a todas y a todos. Veo que ya hay quórum, pero nada más, si están ustedes de acuerdo, voy a esperar un par de minutos para que se puedan incorporar las autoridades que están faltando para que podamos cumplir los tiempos para la presente sesión. Entonces, en un par de minutos estaremos iniciando nuestra sesión de cabildo. Saludos a todas y a todos. Pues bien, saludos a todas y a todos. Entonces iniciemos la presente sesión de Cabildo que fue convocada para el día de hoy, décima primera sesión ordinaria de Cabildo, 15 de junio del año 2021. Muy buenas tardes y bienvenidas todas y todas las nuevas autoridades que se han incorporado a esta mesa colegiada. Como ustedes saben, esta videoconferencia es de manera remota, la cual se lleva a cabo en concordancia con el esquema estratégico dispuesto por esta administración municipal, a fin de garantizar y evitar la propagación del COVID-19, propiciando con este tipo de medidas, condiciones que posibiliten un sano distanciamiento social, dadas las actuales circunstancias del mundo. Quiero pedirles a los miembros de este honorable cuerpo colegiado, que mantengan activo su teléfono celular, para que en caso de que haya cualquier imperfecto, podamos de manera inmediata convocar a través de la dirección de sistemas, y sea ha reintervenido y reiniciado su video, y puedan tener estas atenciones. De igual manera, les, les comento, Ustedes conocen cómo se da la, el uso de la palabra y el tiempo que tienen apegado al reglamento para poder usar el uso de la misma. Hago del conocimiento también de todas y todos ustedes que estas sesiones de Cabildo son subidas a esta página del Ayuntamiento y pueden ser consultadas bajo el www www.sanluis.gov.mx. Siendo las 13 horas con 8 minutos el día de hoy, martes 15 de junio del año 2021, damos inicio a la décima primera sesión ordinaria de Cabildo de esta administración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 Regidora Nadia Michelle Viera Hernández. Presente. Regidor Cristian Iván Azuara Azuara. Presente. Regidora Verónica Rodríguez Hernández. Presente. Regidor Jañuriel Waldo Luna. Presente. Regidora María Verónica Campillo Salazar. Presente. Regidor Juan Antonio Salas Herrera. Presente, buenas tardes. Regidora Ana Rosa Pineda Guel. Presente. Regidor Eloy Franklin Zarabia. Presente. Regidora Lidia Karina Zavala Rodríguez. Presente, buenas tardes. Regidor Juan Daniel González Ayala. Presente. Regidora Frida Fernanda Rosa Zárate. Presente. Regidor Ángel Manuel Reina Sánchez. Presente. Regidora Alma Mirella Serino Zapata. Presente. Síndico municipal Víctor José Ángel Saldaña. Presente, buenas tardes a todos. Síndica municipal Alicia Nayeli Vázquez Martínez. Presente. Se informa a nuestro presidente municipal interino, Alfredo Lujambio Cataño, que se encuentra reunido el quórum que establecen los artículos 25 de la ley orgánica del municipio y 20 del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí para celebrar esta décima primera sesión ordinaria de Cabildo que fue convocada para el día de hoy. Como segundo punto dentro del orden del día, cedo el uso de la palabra a nuestro presidente municipal interino para que haga la declaratoria de validez de la presente sesión. Gracias, secretario. Buenas tardes. Y en virtud de encontrarse reunido el quórum que establece el artículo 25 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, así como los artículos 20 y 46 del reglamento interno, declaro legalmente instalada la décima primera sesión ordinaria de Cabildo del año 2021 del Honorable Ayuntamiento de San Luis Potosí, siendo, por lo tanto, válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Muchas gracias. Como tercer punto dentro del orden del día, se somete a consideración y, en su caso, aprobación de este honorable cabildo, las actas de las siguientes sesiones, décima Ordinaria y Tercera Extraordinaria Privada, ambas de fecha 27 de mayo del año 2021. Toda vez que los documentos de cuya aprobación se trata fueron entregados previamente para su revisión, al presidente municipal interino, síndicos y regidores, dentro del término establecido en el artículo 70 del reglamento interno, no recibiéndose observaciones de dichos proyectos, se le tiene por conformes con el contenido de las mismas. En virtud de lo anterior, se propone a este honorable cabildo lo siguiente. Primero, se solicite la dispensa de la lectura de las actas mencionadas,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 Ni la, ni la visión, de la, la imagen de la regidora Karina Benavides. No sé, regidora, si me pudiese dar el sentido de su voto por el, por el, por el audio, de favor. A favor. Gracias. Siendo así, se aprueba por unanimidad. Gracias, regidora. Segundo. Perdón, el... secretario, yo me abstengo en esta votación. Toda vez que no sé si quisiera escuchar la lectura porque yo no estuve presente. Prefiero abstenerme. Exactamente. El, el, abstenciones. Tengo que la de la regidora Verónica Rodríguez y únicamente. Siendo así, se aprueba por mayoría. Segundo, se somete a aprobación las actas de la décima sesión ordinaria y tercera extraordinaria privada, ambas con fecha 27 de mayo del año 2021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 en el artículo 89, fracción octava del reglamento interno del municipio libre de San Luis Potosí, se presenta el dictamen de la comisión antes señalada. En virtud de lo anterior, le cedo el uso de la voz a nuestro regidor presidente, Juan Daniel González Ayala, para que dé a conocer el dictamen mencionado. Adelante, regidor. Y muchas gracias. En virtud de que el dictamen que hoy se presenta fue oportunamente circulado eh, a cada uno de ustedes, pido se dispense la lectura del mismo. Muchas gracias, regidor presidente de la comisión, y a petición del presidente de la Comisión Permanente de asuntos municipales, el regidor Juan Daniel González Ayala, someto a su consideración la dispensa de la lectura del dictamen que hoy se presenta, por lo que procedo a realizar la votación en forma económica en los términos del artículo 55 y 57 del reglamento interno, y les pido manifiesten respetuosamente el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor... En contra, abstenciones, se aprueba, así entonces, por mayoría. Adelante, regidor. Gracias. Eh, Honorables miembros del Cabildo, hago desconocimiento que con fecha 8 de junio del año en curso se recibió en la Oficialidad de Partes.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 presentados por el Tesorero Municipal, los cuales fueron aprobados por unanimidad de votos en el seno de la comisión. Por lo tanto, le pido atentamente al secretario general que este dictamen se someta a la consideración de los miembros del gobierno. Muchas gracias. Adel, veo la mano levantada de la regidora Verónica Rodríguez. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Anuncio que me abstendré de votar este dictamen a reserva de lo que me pueda informar el tesorero eh, con su presencia en este cabildo como voz informativa. Eh, toda vez que no eh, estuve presente en esa sesión de comisión solicito se me informe eh, cómo va el avance o qué es lo que ha pasado con los ocho millones que se perdieron, se robaron o que aún seguimos sin saber dónde están. Quiero que me informe el tesorero Dónde se encuentra ese dinero y también eh, pues muy vinculado con estos ocho millones le solicito me informe o nos informe a este cabildo a cuánto asciende la cantidad de la suma total de las quincenas de los trabajadores a quienes no se les pagó el día de hoy y que arbitrariamente fueron separados de sus labores quiero saber a cuánto asciende esa cantidad de quincenas que no se pagaron, que no se depositaron porque seguramente esa cantidad multiplicada por las quincenas que le restan a esta administración. Tal vez se acerquen a esos ocho millones o ayuden un poco a encontrar ese dinero. Entonces, sí le solicito al tesorero con su voz informativa que se eh, concentre nada más en contestar lo que estoy solicitando. Qué ha pasado con los ocho millones y a cuánto asciende la cantidad de las quincenas que no se pagaron el día de hoy. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Veo la mano levantada también del regidor Cristian Iván Azuara. Azuara, adelante, regidor. No sé si quisiera saber, eh, contestaría el tesorero a la regidora Vero para que no vaya perdiendo hilo y en su momento pues hacer también eh, la pregunta dentro de los estados financieros. Es cuanto, secretario. Gracias, regidor. Simplemente para poder continuar la presente sesión, le pediría entonces en calidad de voz informativa si pudiese comentar algo el tesorero y después poderlo llevar el informe que está solicitando la regidora. Adelante, tesorero. Muchas gracias por la oportunidad de comentar el tema, regidora, y claro que sí, para poder informarles a ustedes la situación. Este, no están perdidos ni nada, fue un robo en el cual se hizo de conocimiento a la sindicatura. La sindicatura ya, como se informó a ustedes y también se los informé de manera presencial, se explicó el modo en que fueron este, sacados ese dinero, es aproximadamente, como usted dice, 8 millones de pesos. No sé si el regidor Eloy quiere hacer algún comentario. Pues con la oportunidad, no, mi secretario, para no perder y lo que conteste lo de la regidora Vero, posterior yo, y si alguien quiere comentar Eloy, para no llevar el orden. Ok, bueno, nada más para continuar, este, nosotros presentamos la denuncia correspondiente de la Fiscalía, es el único expediente que ha sido judicializado por la Fiscalía Anticorrupción del año 2020, y lo más importante es que el Ministerio Público ya tiene imputados sobre el tema, yo no estoy dentro de los imputados que tiene la Fiscalía, tiene tres personas imputadas, las cuales ya han tenido su proceso de citación, hacia el juez de, de control que hizo la, la, el que lleva el caso y creo que ahorita pasa al juez de imputación y está en ese proceso. ¿Qué es lo que, es, lo que sigue? Que el proceso está, está dentro de la fiscalía, tiene su número de expediente y, y la fiscalía como con su ministerio público ha presentado y la sindicatura como asesor de ese ministerio público ha presentado todas las pruebas que nosotros eh, presentamos. Hay, es un, una carpeta muy bien integrada, se integraron todos los movimientos, la forma en que se operó, la falsificación de documentos. Hubo varios peritajes, hubo peritaje por parte de la fiscalía en el tema dentro de la tesorería, revisaron todos los documentos, hubo un estudio grafoscópico de cada una de las firmas que había en cada uno de los documentos, donde la firma de la sindicalicia y de la directora de Recursos Humanos. Por lo tanto, este, sigue el proceso. Nosotros esperaremos a que se dé el tema de, de imputación, este, que es el proceso que nos indica eh, la, pues la parte del Poder Judicial que continúa. Nosotros ya presentamos todas las pruebas, nosotros el personal de tesorería ya hicieron todas las declaraciones sobre el tema y pues no tengo más que añadir más, más que en el momento en que ya exista la imputación formal por parte de del juez, eh, yo podré dar más información de que quiénes son ya los imputados y todo el proceso. Ahorita nosotros es la, lo más que puedo dar de información. La Contraloría de, Interna tiene copia de cada uno de los documentos que fueron entregados a la Fiscalía para armar esa carpeta de investigación. Y por lo tanto, pues bueno, están en esas dos vertientes En la parte de la Contraloría ya ellos tendrán que desahogarse de algún tipo de responsabilidades. Y en la parte de la Fiscalía para que impute a quien tenga que imputar. Pero de parte de la tesorería, nosotros y de la administración, nosotros ya no podemos avanzar más, este, ya está dentro de otras esferas y esperemos que las imputaciones este, sigan su curso y nosotros estaremos aquí para responder cualquiera de las preguntas sobre ese tema. Eh, si desean, puedo pedir a la Contraloría que nos dé un informe más a detalle del avance que tengan ellos de manera interna y lo que yo les puedo dar es el número de expediente por si quieren platicarlo de ustedes este acercarse con la Fiscalía General del Estado. Ese es sobre el tema de los 8 millones. Y sobre la parte de que no se pagó, lo único que tengo de información es que no hay renovación de contratos. No es un despido injustificado, no es un despido de gente, solamente es no renovación de contratos, que es una facultad que tiene la administración en su área de recursos humanos y de la operatividad que tiene el ayuntamiento. Gracias. Muchas gracias, tesorero, por la pronta. Oportuna información y agradezco la apertura total para poder hacer llegar lo que se ha planteado. Veo la mano levantada y tiene el uso de la voz el regidor Cristian Iván Azuara, Azuara para que pueda continuar con su intervención. Muchas gracias, eh, secretario. Y no quisiera recordarle una vez más las funciones de su secretaría. Eh, le pido no calificar los comentarios de cada uno si es oportuna o rápida la conversación creo que esto es un cuerpo colegiado lo determinaremos cada uno de nosotros creo que son tres años mi secretario al pues, frente de esta misma secretaría y hasta el día de hoy le sigo marcando cuáles son sus funciones eh, 15 días tristemente tesorero 15 días trabajando los trabajadores que hoy dice se les terminaron el contrato 15 días laborando y sin un contrato Usted sabe la situación, usted sabe cómo se está viviendo, que mes con mes se les entregaba eh, la renovación del contrato. Al día de hoy, 15, 15 días se les entrega el mismo. Lamentable, lamentable el actuar que se está viviendo. Hoy vemos unos estados financieros que en, la, en mi persona también me abstendré o votaré en contra. No estoy de acuerdo en lo que se está llevando a cabo. Lo digo con todas las letras. Eh, no descansaré en lo que se hizo el día de hoy con más de 25 compañeros hasta el momento, no descansaré de realizar. Lamento al el regidor ya casi pronto, regidor, otra vez eh, y la siguiente administración, por lo que veo también Alfredo Lujambio que lo haya permitido, eh, Alfredo, que hayas permitido esta situación en la cual tú sabes eh, Cómo se vivió cada uno de los, de, de los momentos. Son tres meses que se pudieron trabajar. Lamentable que sea suscitado por un tema político y se dice con todas las palabras. Y le repito, mi secretario, espero que no califique también dentro del acta mis palabras. Y dentro de este mismo, en la cual, eh, pues agradezco la información al tesorero, pero no quedo conforme en relación a esta misma. Pues pediría no nada más que quedara aquí en acta, que en verdad se nos entregara un informe detallado que ya se había pedido sobre este mismo. Es más, pediría que se creara una comisión especial para que se llevara a cabo esta investigación y se llevara, eh, pues, el proceso de este mismo. No es, no es a menos lo que se robaron, sí, y se robaron no de el, mi escritorio, sino de las oficinas de alguien que está aquí que la cual eh, ya no lo explicó que no está imputado, pero aún así creo que hay una responsabilidad. Hoy sale el alcalde, regresa el viernes o lunes, en la cual eh, quiere transparentar todo 30 minutos, regidor. Además. Segundos, de favor. Pero, sí, ¿no? gracias. Pero, Entonces, ¿no? pediría que la misma situación se pueda eh, pero, transparentar. Pero si el bravo, tiene problemas con su conexión y me no está solicitando que lo informe nada más de la apariencia. Ok. Y por lo tanto también pediría un segundo informe, secretario, cuáles son todos los contratos que se firmaron de diciembre a la fecha en relación a las lavadoras, estufas y demás que se entregaron en campaña. Me gustaría también tener el informe, una vez que estamos hablando de estados financieros, el poder tener a detalle esta información a más tardar el día de mañana, al igual cuáles fueron los beneficiarios dentro de este mismo, toda vez que no pasó ni por este cuerpo colegiado ni por alguna comisión. Es cuanto. Gracias, regidor. Veo también la mano levantada, la pidió el uso de la voz la regidora Verónica Rodríguez. Adelante, regidora. Gracias, secretario. Eh, me sumo a los comentarios que hace mi compañero regidor Cristina Suara, tres años después y seguimos sin saber lo que nos toca hacer. Y también me sumo a la solicitud que hace. Estoy a favor de esta comisión especial para que se realice la investigación correspondiente. Solicito también que la Contraloría Interna actúe inmediatamente y abra una carpeta de investigación de los servidores públicos involucrados. Porque si bien es cierto no están imputados, están involucrados y hay que vigilar y revisar por qué razón de su cajón se perdieron 8 millones de pesos. Entonces, es urgente que la Contralería actúe inmediatamente para investigar a estos servidores públicos. De igual manera, solicito que la Coordinación de Derechos Humanos intervenga en los más de 25 trabajadores que hoy dejaron de percibir su quincena arbitrariamente. Insisto, 15 días trabajando, así como lo dijo el regidor Cristian Azora, 15 días trabajando y el día de hoy deciden no pagarles y alegar un contrato que se finiquitó y eso es falso, señores. Eso es falso. Y eso es todavía más ruin, que ustedes se digan que están a favor de la ciudadanía y hoy han lacerado familias que no obtuvieron su ingreso y que no van a comer seguramente por decisión de ustedes, muy arbitraria, política. Reconozco que duele la derrota. Qué lástima que les duela tanto y qué lástima que estén buscando quien se las pague. Eso es lo peor que podemos observar de esta administración. En dos años... Estuve señalando lo mal que lo han hecho en tres meses voy a seguir señalando todas las corruptelas que hicieron, pero también buscaré desmantelar los robos que han hecho y esta comisión especial que espero que la voten a favor, porque a decir del que piensa regresar, que no utilizaron recursos públicos para su campaña, pues si no tiene nada que temer, voten a favor de esta comisión especial para que se haga la investigación debida. Vamos a luchar estos tres meses para que ustedes sean desenmascarados, porque lo que han hecho para San Luis Potosí no tiene nombre. Se quejaban de corrupción, señores, salieron peor, peor, peor que la administración pasada. Adelante, regidor Eloy Franklin. Gracias, Sebastián. Pues bueno, para solicitar también necesitamos este informe pormenorizado, por supuesto, de este personal que fue despedido injustamente y la verdad es que es lamentable y que patético alcalde interino encontrarnos con esta situación, con todas estas cochinadas, tanto que decías, Lujambio eras transparente y que si ibas a trabajar bien, esto es nefasto y es pésimo. También un informe pormenorizado para... Nuestro tesorero, en verdad, pues bueno, de este robo, pues tendremos que investigarlo bien, Rodrigo. Tendrás que justificarlo y tendrás que hacer bien las cosas. Y también, por supuesto, de los apoyos sociales que se entregaron en campaña. Otro, también para nosotros, otro informe pormenorizado de los apoyos sociales, Sebastián. Asentado, regidor. Estoy la mano también levantada del síndico municipal. Corruptos, Adelante. Corruptos. Corruptos. Gracias. Sí, emoción, corruptos. Gracias. Eh, secretario, solicito por principio de cuentas que las las aseveraciones que realizaré sean incluidas puntualmente en el acta que corresponde. Solicitado lo anterior, quiero hacer un par de, de manifestaciones. Primero. Eh, de la mano a las solicitudes que bien han realizado la regidora Verónica Rodríguez y el regidor Cristian Iván Azuara, es que solicito se me entregue a la brevedad un detallado informe en donde contenga el nombre de las personas, número de nómina y la cantidad que les fue ofrecida por concepto de liquidación. Aterrizo la idea. Y es que solicito desde este momento se ha llamado al Contralor Interno Municipal, a efecto de que conozca la información, derivado de que esta falta de cuidado, esta falta de diligencia, esta falta de conocimiento de la norma, puede redundar en un daño a las arcas municipales. Luego entonces será el Contralor quien tenga que determinar, y, y, y quiero, quiero, uh, quiero puntualizar que el daño a las arcas que se advierte es única y exclusivamente por la, no sé cómo llamarlo de manera decente, pero voy a decir estupidez, de quien ordena esta, esta situación, derivado de que por esta estupidez, ahora el ayuntamiento tendrá que estar condenado a pagar un dinero al cual no, no, no teníamos obligación a pagar. Entonces es aquí donde se, se, se enuncia, se, se ve el daño evidente que van a tener las arcas por la situación. Solicito que se le dé vista al contralor interno. Dentro de la segunda manifestación, señor secretario, quiero recordarle que en sesiones de cabildo anteriores es que solicitamos la regidora Verónica Rodríguez, el regidor Cristian Iván Azuara, el regidor Jaime Uriel Waldo y su servidor un informe detallado acerca de los programas sociales que tienen que ver con la entrega de estufas, con la entrega de refrigeradores, con la, y me parece que parezco el, el ropavejero de la calle que da refrigeradores, estufas, cobijas, después creo que así lo había dicho antes. Entonces solicito un informe detallado de todos estos programas. A la mano también, que es que voy a pedirles que en este informe se me proporcionen la información acerca de los contratos de compra o las licitaciones que tienen que ver con estos, estos bienes que fueron producto de, de, no quisiera decir dádivas, sino más bien de la ejecución de un programa, de un programa social que tendrá que contar por fuerza con reglas de operación y un programa específico, por lo tanto vuelvo a requerirle, ciudadano secretario, se me entregue cosa que exijo, notes el tono con el que lo estoy pidiendo se me entregue a la brevedad toda vez que lo he solicitado con anterioridad, el informe detallado, uno de los contratos o de las licitaciones en donde fueron adquiridas las estufas, los refrigeradores las cobijas y cuánta cosas entregaron en este periodo. Dos, se me haga la entrega del programa detallado con las reglas de operación y el padrón de beneficiarios. Tres, se me entregue un informe detallado de las partidas presupuestales con las cuales fue erogado el presupuesto a efectos de poder comprar estos bienes de los cuales me refiero. Y finalmente, le repito, por favor, necesito se me entregue en breve el informe que he pedido respecto de las bajas, respecto de los montos que fueron ofrecidos a efectos de que se le pueda dar vista a la Contraloría Interna y se pueda deslindar este tipo de responsabilidades. Por favor, es cuanto. Asentado, síndico municipal, y yo también la tercera intervención de la regidora Verónica Rodríguez. Adelante, regidora. Gracias. Solo para solicitarle de igual manera que todos los comentarios que he vertido se inscriban en el acta tal cual se han dicho, por favor. Y que me, se me otorgue copia certificada de esta acta a la brevedad posible también. Por último, veo levantada la mano del regidor Cristian Ivana Suara. Suara. Muchas gracias, secretario. Hoy escuchamos, compañeros, y hoy me dijo a este cuerpo colegiado. Hoy escuchamos decir que no hay altas, de nadie. Pero hoy vemos incorporarse varias direcciones, varios particulares que se fueron a hacer campaña. El punto no es este, compañeros. El punto es que, como lo dije ante medio, se lo repito, ¿qué hubieran hecho o qué estuvieran haciendo ustedes si a cualquiera de sus compañeros o a ustedes mismos les hubiera sucedido esto? Lamentable, compañeros, que hoy no nos sumemos en un esfuerzo donde están pegándole a los bolsillos de más de 25 trabajadores. Y no nada más eso, compañeros. Hay que ser coherentes cuando ganamos el programa de poder ayudar a la gente y decir que en la situación de la pandemia, alcalde Lujambio, se la están viendo difícil. Y el día de hoy deja sin trabajo a más de 25 trabajadores, que de ello depende varias familias. Que de ello depende varias familias que están enfermas que usted no sabe la situación familiar que tiene cada uno de ellos, que al menos tres de los trabajadores tienen una situación delicada de salud y hoy no nada más los dejas sin un tema económico, los dejas y también en un tema de poder recurrir a un tema de salud. Compañeros, no se encuentra hoy el alcalde con licencia, pero sí el que está en licencia con él. Hoy le corresponde, hoy le toca al alcalde que regresará el lunes el poder Dar las cuentas claras a este cabildo, en la cual ya estamos hasta la madre de romper el silencio, como él decía. Ahora nos toca a nosotros el poder establecer las cuentas claras de qué fue lo que hizo en el tema de la sección, qué fue lo que hizo en todo el proceso electoral. Porque el poder dar las cuentas claras a la ciudadanía, pues ya fue. El 6 de junio fue claro. Que se le entregó las cuentas claras a la ciudad. Esperemos que estos tres meses dejen las cuentas claras, no nada más a la ciudadanía y a la siguiente administración, sino también a este cabildo y el que lo va a recibir. Porque su servidor, compañeros regidores, su servidor sí será una parte considerable de observar lo que deje esta administración. Esperando que no tengamos una responsabilidad, ¿sí? Y que seamos omisos a lo que está pasando el día de hoy. Les vuelvo a repetir, compañeros, y me dirijo a cada uno de ustedes y saben la situación. Más de 25 compañeros trabajadores el día de hoy por un asunto político fueron despedidos. Es cuanto. Muchas gracias, regidor Cristian Iván Azuara. Siguiendo con todas las intervenciones que estarán puestas en acta correspondiente y que se generarán todas las solicitudes que ustedes autoridades municipales han generado continuó y se somete a su consideración el dictamen que presenta la Comisión Permanente de Hacienda Municipal relativo a la autorización de los estados financieros al 31 de mayo del año 2021 y de conformidad como lo señalan los artículos 55 y 57 del Reglamento Interno se procede a realizar la votación por lo que respetuosamente le solicito manifiestan el sentido de su voto levantando la mano los que estén a favor. ¿En contra? ¿Abstenciones? Siendo así, se aprueba por mayoría. Le falta someter a consideración la comisión especial. Si están ustedes de acuerdo, eh, la intención, la propuesta que está pasando, la, la misma regidora, podemos hacer y recibir en Secretaría General la solicitud para que la, la podamos... La Azuara que la hizo en el punto... No, póntala de... de una vez. ¿Para qué se espera? Así es, se puede someter ahorita. Adelante, síndica municipal. Ah, Yo apenas iba a preguntar que si eso se puede porque supone que no está en el orden del día, pero yo sugiero que lo pongamos en el alta, siguiente orden. El día, sí, que sí se puede. Sugiero pues sí que quiero, se ponga que en ahorita. el siguiente orden, pero como quieran. O que se ponga manera, ahorita. O como quieran. En relación a un punto del orden del día de hoy, sí se puede someter a consideración. Claro que es ahora. Bueno, pues si quieren de una vez. A ver, te veo la mano levantada de la regidora Verónica Campillo. Delante, regidora. Gracias, secretario. Solo quiero eh, que por favor me expliquen qué es lo que se va a votar. Yo tuve problemas con mi conexión. Eh, habíamos quedado que cuando alguien tiene problemas con su conexión, eh, esperarían a que tuviera el, la conexión. Entonces yo me perdí de esa eh, manifestación por parte del regidor Cristian y me gustaría que me hicieran de conocimiento qué es esa votación y, y qué confiere esta votación o este acuerdo de cabildo dentro de eh, la votación de la Comisión de Hacienda y si está dentro de, de esas mismas eh, atribuciones. Es cuanto. Gracias, regidora. Tratando nada más de poder comprimir las opiniones vertidas de las autoridades aquí municipales, está planteando regidora que se pueda votar una comisión especial para que pueda darle seguimiento al tema de los ocho millones de pesos que ha estado exponiendo el tesorero y el proceso que está generando la investigación específica. Son dos puntos y se los quiero poner a su consideración. Uno, si podemos votar en este punto eh, la creación de esta comisión o si a solicitud y lo podemos llevar para la siguiente este, comisión, la siguiente sesión de Cabildo, se vote en una orden del día la creación de esta comisión que están planteando en esta misma sesión de Cabildo. No sé si me expliqué, regidora Verónica Campillo. Sí, pero me gustaría que se justificara el motivo por el cual eh, se pretende generar esta comisión, eh, si es algo que gritó el, el regidor Cristian, que por favor me haga de conocimiento la justificación del por qué, porque no, como lo mencioné al inicio, yo no estuve eh, presente en ese momento que dio eh, esta aseveración. Sí, siendo así, entonces le voy a dar la voz al, al regidor Cristian Ivana Suárez, yo también levantada la mano del regidor Jaime Uriel Waldo Luna. Perdón, mi secretario, quisiera también que recibiera la justificación su servidor, yo con ningún, sin ningún problema lo comento, pero también quisiera recibir la justificación donde está marcado en el reglamento que por una ausencia de la regidora tuviera que volver a repetir yo el mismo eh, punto. Yo nada más hago de conocimiento, el que lleva le vuelvo a decir por quién sabe cuántas veces, secretario, la función es de llevar las sesiones de cabildo es de usted no de su servidor yo no trabajo para su servidor Sí. entonces le pido que haga sus funciones lleve la, la sesión de cabildo como se debe no nos pregunte a nosotros si se puede o no votar quien lleva el orden del día quien lleva la sesión es usted secretario genere por favor sus funciones en una vez de tres años es cuánto? Muchas gracias, regidor. Veo la mano levantada y tenía el uso de la voz el regidor Jaime Gualdo. De Un adelante, regidor, y después la regidora Verónica Rodríguez y también la síndica municipal. Gracias, secretario. Nada más pongo en contexto y en el radar que el día cuando yo presenté mi licencia para ausentarme de mi cargo, no estaba en el orden del día la propuesta que hicieron ustedes y algunos compañeros de negarme a retirar mi, mi tema de la licencia. Sin embargo, lo pusieron por capricho de algunos y se votó y no estaba en el orden del día. Quiero decirle que en esta ocasión también fui, fueron violados mis, mis derechos como trabajador del municipio al darme una licencia que yo estaba pidiendo retirar. Entonces, sí se puede meter o someter a votación el día de hoy esta comisión que está solicitando algunos de mis compañeros regidores. Y dos, este, sí me gustaría saber el contexto y el porqué de el despido de 23 trabajadores de este H ayuntamiento. La verdad es que la respuesta de se acabó el contrato no me parece lógica, no me parece lógica porque quiero ver si en todas las áreas, en todas las dependencias, en todas las direcciones se hizo lo mismo. Veo muy marcado y con mucha tendencia que son trabajadores afines a algún partido. Entonces, retomo las palabras de mi compañero Azuara, tal pareciera que esto es una revancha política y no quisiera que así pareciera. Es cuanto, secretario. Sí, ha asentado este regidor. Vi la mano también levantada de la regidora Verónica Rodríguez, este Campillo y también de la síndica municipal Adelante. Gracias, este regidor por eh, como lo mencionó la regidora Verónica Rodríguez, como no es no tengo el conocimiento de lo que se va a votar, eh, me abstengo de la votación, de una vez prefiero el sentido de mi voto, ya que no tengo de conocimiento lo que está por generarse como acuerdo o como votación. Es cuanto. Muchas gracias, este regidora. Vi la, también la mano levantada de la síndica municipal. Adelante, síndica. Gracias. Creo que sí es necesario que se especifique cuál, cuál sería la función, o sea, la propuesta del regidor Cristian, nada más para que especifiquemos bien Exactamente cuáles serían las funciones de esta comisión en caso de que este cabildo desea aprobarlo y también eh, yo sí pediría que por favor seamos eh, prudentes ante esta situación porque el tema está judicializado y las pruebas y todo lo que se ha enviado a la fiscalía es un tema delicado. Y si la persona que está, las personas responsables, son, son diversos eh, probables responsables, si estas personas que ya están sujetas a proceso llegan a saber cuáles son las pruebas que nosotros ofrecimos con las que tenemos la certeza de que fueron ellos y de que la investigación se dirige a ello. Y si se filtra por una comisión o algo así, este, pues sería muy lamentable porque no podríamos hacer que se haga justicia ahí en ese lugar en específico y no sé si nos tendría a nosotros también alguna responsabilidad por crear una comisión para vigilar qué vamos a vigilar a la fiscalía porque ellos son los que llevan el tema o sea quienes llevan eh, la, la, los que deben de dirimir esta controversia la fiscalía es un ente aparte de nosotros y además eh, de gobierno del estado no es estatal y ahí habría que ver qué vamos a vigilar. Nosotros a la Fiscalía necesitamos que la Fiscalía nos dé también respuesta y que ellos digan quién es el responsable y que con eso también entonces la Contraloría accione. No está aquí el Contralor, pero el Contralor también les podrá decir, porque en algún momento también yo solicité información sobre otros asuntos de uh, otras administraciones, en donde él nos decía que no nos podía dar información y eso derivaba, por ejemplo, de la comisión de vigilancia que decían que podíamos vigilar los temas de la Contraloría y que el Contralor dijo, es que yo tampoco le puedo rendir informes a una comisión porque dentro de su reglamento no se permite. Lo mismo va a pasar con la Fiscalía. ¿Qué vamos a hacer? Como comisión vamos a hacerle una solicitud a la Fiscalía para que nos dé todo lo que tienen y lo que ha resuelto en la investigación. Nos van a mandar por un tubo porque ni siquiera es eh, viable, entonces, ¿cómo voy a votar a favor de una comisión que va a ser inviable y además a todas luces, pues, fuera de, de lugar y que nos podría implicar responsabilidades? Sobre todo, eh, mi figura, que soy la síndica municipal representante del ayuntamiento, legal del ayuntamiento, y que soy la que está respondiendo ante la fiscalía en diversos asuntos. Entonces, me parece que pudiera ser un poco irresponsable. Yo no estoy en contra de las comisiones. Lo que sí estoy a, uh, estaría a favor es de que Cristian nos defina exactamente cuál es el objetivo de esa comisión especial para vigilar. ¿Qué vamos a vigilar? ¿Sale? ¿Es cuánto? Bien, eh, veo la mano levantada. Ya hago todas las intervenciones. La regidora Verónica Rodríguez. Y veo ah, la mano levantada del, del regidor Jaime Oriel Waldo Luna punto, y también del síndico municipal. Adelante, regidora. Regidor. Aquí no he agotado mis intervenciones, este es otro punto. Estamos en el mismo punto del orden del día. No, no señor, mismo, porque usted ya la, la votación punto, cuarto... del punto de la Comisión de Hacienda, donde hice ¿Es? tres intervenciones se concluye el punto y en este momento yo tengo derecho a otras tres intervenciones, sí, con permiso Ahora, tengo la, la, tengo es, la versión es, escenográfica y únicamente es, si usted, usted quiere hablar el reglamento, continúe con lo mismo ver, la versión escenográfica es, también es. señor secretario, dele la voz por el contrario, es usted el que desconoce el reglamento y por eso se lo estoy haciendo saber ahorita, el punto concluyó en el momento en el que usted toma la votación estamos sí. en otro punto ahorita es el, es permítame, el mismo, permítame, el permítame respeto, por favor no. No, con todo no, no, no, respeto, no. Es el cuarto punto dentro del orden del día. Razón, como, oui. Escucha, bien, secretario, con todo respeto. Eh, Podemos, para no movemos no no el. Secretario. Eh, no. Secretario. Dele punto. Verónica. Deje hablar la regidora. Escuche a la regidora. Por Por supuesto que sí. Pues, Sebastián. Simplemente en voz informativa les quiero aclarar. Seguimos en el cuarto punto del orden del día. Ahí está la versión estonográfica y la podemos revisar, no hay ningún inconveniente en eso, estamos y seguimos en el cuarto punto del orden del día no hemos decidido al quinto en el cual tengo el registro aquí o sea, ilegal, ojo esta comisión que estamos pidiendo, esta comisión especial para vigilar sobre estos 8 millones, tiene que ver no solo con lo que está ocurriendo al exterior, tiene que ver con lo que pasó al interior, con los servidores y funcionarios públicos involucrados, con lo que la Contraloría no está haciendo al día de hoy. Es urgente esta comisión especial y claro que tenemos la autoridad nosotros para conocer de esta información. Por si no lo saben, tenemos la posibilidad de hacer sesiones privadas justamente para cuidar esos datos, esa información confidencial que no queremos que se entere a alguien para que ¿Y se, se la pueda... vas a preguntar a la fiscalía Entonces, o cómo es lo que nosotros necesitamos aquí como autoridad y me duele saber que tenemos lo que era tres años y no se saben sus funciones un representante legal que ni siquiera está para cuidar el patrimonio del municipio que no le importan ocho millones perdidos y que cree que va a tener más responsabilidad por vigilar el funcionamiento de esos funcionarios y servidores que se dicen transparentes y que se dicen que están haciendo bien las cosas, qué lástima me da ver a una defensora del municipio sin la calidad moral para exigir esta comisión especial y que caigan las cabezas que tienen que caer porque lamentablemente seguimos viendo aquí a un tesorero responsable de esa área que sigue fungiendo como tal y que tiene toda la responsabilidad de esos 8 millones perdidos. Claro que sí, claro que sí. Y bravo por su show. Bajo reserva de la intervención asentada de, de la regidora Verónica Rodríguez en su cuarta intervención, en el cuarto punto dentro del orden del día, lo dejo así simplemente. Adelante veo la, la voz levantada y le doy el uso de la voz al regidor Juan Gualdoluna Waldo Luna y al síndico municipal. Gracias, secretario. Sí, la verdad es que sí, este, reconozco que la, la pelota está en la cancha de la fiscalía y son quienes están llevando a cabo estas tareas. Pero también como regidor tengo la obligación de que me dé una explicación a la fiscalía en qué momento está y yo poderle informar a la ciudadanía. Yo no puedo estar sentado esperando a ver si un día me llega esa información. Yo no puedo contestar eso, de verdad. A mí sí me gustaría escuchar la intervención del presidente municipal, cuál es su postura ante esto, porque creo que esta comisión que se está pretendiendo formar es de suma importancia, para este proceso que se viene ya de, de finalizar, finalizar la administración. Y es importante tenerlo muy claro y que la ciudadanía sepa qué pasó en realidad. Me queda claro que la secrecía de la Fiscalía por estar en un tema de investigación no nos lo puede hacer saber, pero también es nuestra chamba investigar y también nuestra chamba saber qué opinión tiene la Contraloría, en qué estatus se encuentra la Contraloría. Si ustedes no mal recuerdan, cuando fue el tema de la señorita Carrizales se formó una comisión especial para llevar a cabo investigación o saber en realidad qué fue lo que pasó. No veo el por qué en esta ocasión no se pueda. Misma comisión que también fue sometida en una sesión de cabildo sin estar previamente eh, agendada en el orden del día. Entonces yo no veo mayor problema y hago un llamado alcalde de favor que puedas apoyar esta moción. Creo es que es por bien de todos nosotros, es por bien de la administración y por dar transparencia a todo esto que se ha mencionado. Muchas gracias. Gracias. Gracias. Regidor, vi la mano levantada del síndico municipal. Gracias. A ver, me parece que... Me parece que por establecer criterios legales, malogrados criterios que no entendemos, es que algunos de nosotros enfrentamos algún juicio político en el Congreso del Estado... Ahí hablando de que, de que si tiene la razón o no tiene la razón, pues yo más bien invito a la compañera, al compañero que hizo esos, esos comentarios, que se ponga a estudiar. Si no, yo le puedo explicar la ley. A eso me dedico. Pero bueno, te quiero, quiero compartirles que el, efectivamente el error del que están es que la comisión que se solicita, pues necesitaríamos estar más de la empresa para crear una comisión municipal para fiscalizar un órgano de otro orden de gobierno. Es decir, ¿en qué cabeza cabe pensar que se está solicitando una comisión municipal para revisar el trabajo de un órgano que pertenece a un orden de gobierno estatal? Y es que justo es lo que me causa gracia. Quizás lo que no han entendido es que la comisión que se solicita es para revisar el funcionamiento de lo municipal, porque para eso es lo que nos pagan. ¿No? Se encuentra plasmado en las facultades de todos nosotros, en la ley orgánica. Por otro lado, esta comisión tiene, o, o, o lo que se propone es, que revise los trabajos que han realizado las personas, los funcionarios, o las áreas que tienen que ver con el trámite de lo que se pide, no se confundan, no quieran desvirtuar la información, no, no, no, no pretendamos burlarnos de la inteligencia del ciudadano, lo que se pide es revisar lo municipal acuérdense el ayuntamiento es un orden municipal no podemos revisar ni lo estatal ni lo federal y perdón que me ría pero me da risa lo abrupto del comentario por esa explicación bueno entonces para aterrizar la idea secretario la comisión que se solicita es y aterrizo es para revisar la información el trabajo y los resultados de las áreas que tienen que ver con el trámite para la investigación del dinero perdido, o no sé cómo le denominaron. Pero para eso es, no para que fiscalicemos al gobernador, no para que fiscalicemos al procurador. No inventen. Gracias. Bien, si en, en moción de orden y para poder continuando las presentes, sí, le señor. quiero dar el Gracias. uso de la voz al, al tesorero para el planteamiento y poder continuar con la presente sesión. Adelante, tesorero. Muchas gracias. Bueno, el primer tema para, para dejarlo claro, que estaban diciendo que 20 personas, 21 fueron 74 personas que por término de presupuestal y de contrato, 74 personas de diferentes áreas, de todas las áreas, este, no se les renovará contrato, así como será cada mes, de acuerdo a las necesidades presupuestales y de operación que tiene el ayuntamiento. Está dentro de las facultades ejecutivas de la administración y es como se está realizando no se pisotea ni se hace ninguna cosa fuera de la ley en el tema de recursos humanos se les está liquidando de acuerdo a ley este y es por y el, la parte que es importante es por ya no tener una renovación de contrato eso es para terminar o para hacer mi comentario de, de ese punto del segundo punto lo que estamos indicando de esta de esta comisión Creo que para eso existe la Comisión de Hacienda. Si quieren crear una nueva, pues serán ustedes. Yo solamente en mi voz informativa hago mi comentario. En la, en la Comisión de Hacienda se ha tocado el tema a detalle. Yo he seguido, he, he, pre, he presentado toda la información y así seguirá. Si quieren invitar a la Comisión de Hacienda o crear otra comisión, invitar al Contralor y a alguien de la Fiscalía o la Presidenta del Tribunal o no sé hacia dónde, pues se puede hacer. Lo único que yo puedo indicar de ese proceso es que está judicializado que ha sido la única carpeta judicializada de la Fiscalía Anticorrupción 2020, que la carpeta cumple con todos los requisitos que nos, que nos piden y que este, tengo el número de expediente en el cual está, está para citación de algunos de los imputados y para que se pueda imputar, creo que las la siguientes sesiones lo que están pidiendo es la imputación a estos temas. Nosotros en la Comisión Podemos este, de Hacienda, que está la mayoría de los regidores. Convocarlos a la brevedad para que se rinda un informe más. Yo ya rendí ese informe en la Comisión de Hacienda. Lo podemos checar en el histórico de la Comisión de Hacienda donde se validó, se, se, se informó a detalle de esta información. No se entregó ninguna papelería por esta situación de que se encontraban en ese momento no judicializada la carpeta. Al día de hoy ya está judicializada la carpeta. Al día de hoy buscamos que se dé la imputación a esto. Este, y que la contraloría que es quien debe calificar no aquí debe de calificar las responsabilidades de los funcionarios públicos de que se hagan por lo tanto no es una no es, y para terminar porque lo han dicho que si es una pérdida o algo la fiscalía este, lo está tomando como un peculado a los imputados se les está dando eh, o se les está poniendo el delito de peculado muchas gracias muchas gracias este tesorero por la aclaración y como mi tercera gracias. intervención, secretario, no puede quitarme no. el derecho de poder participar en mi tercera intervención. Adelante, regidor. Muchas gracias, secretario. Yo nada más quiero aclarar un punto. Mentira tras mentira tras mentira y me admira compañero Rodrigo Portillo. ¿Cómo es posible, nada más para no dejar mentir, porque varias ciudadanías nos está viendo? Y con esto tumbo lo que acabas de decir. ¿Cómo dices que es un término de contrato? Si estamos a día 15 y el contrato se estaba entregando cada mes, no se le entregó contrato a los trabajadores esta quincena, tanto así que, que pidieron en la mañana que también firmaran el contrato de los 15 días. ¿Cómo es posible sí, que estén pidiendo un contrato para firmar 15 días cuando tú estás diciendo que se les terminó el contrato? El contrato en todo caso se los había terminado hace 15 días y esto no sucedió mentira tras mentira. Andaban muy guindas hace días y dicen no mentir mienten no robar roban y no traicionar y vaya que traicionaron asentado regidor como quinto punto dentro del orden del día se presenta bien para... bien bien bien bien municipal de pozos bocas y la pila correspondiente al mes de mayo del año 2020 hago de su conocimiento que el acatamiento a lo dispuesto por el artículo 97 de la ley orgánica del municipio libre se recibieron en Secretaría General los informes de las delegaciones municipales antes señaladas de las cuales se les hizo llegar un plan. Claro. Estos informes no se votan, ya que únicamente son para su conocimiento, por lo que les solicito se dispense la lectura de los mismos. Y les pido respetuosamente manifiesten el sentido de su voto levantando la mano. Los que estén a favor, ¿En contra? ¿Abstenciones? Se aprueba así por mayoría. Como sexto punto dentro del orden del día, tenemos la clausura, toda vez que han sido agotados los puntos... Secretario, 70, a la clausura. La Quiero hacer el uso de la voz. Adelante, síndico municipal. Muchas gracias. Hago el uso de la voz para solicitarle copia debidamente certificada del acta que emane de esta sesión. Por supuesto, síndico municipal, ¿tiene la mano levantada la regidora Ana Pineda? Adelante, por favor. Con su anuencia, señor secretario, y con todo el respeto, creo que se había tomado un acuerdo dentro del cabildo para la creación de esta comisión. Eh, nuevamente veo que las, los comentarios, aseveraciones o intervenciones de nuestros compañeros, la secretaría termina pasándoselos por el arco del triunfo. Es una vergüenza... Totalmente que se esté llevando a cabo esta sesión de cabildo cuando impera la decisión de una secretaría de una presidencia municipal sobre la de las autoridades municipales. Creo que se está cometiendo irregularidad de su persona al llevar esta sesión. No se les está dando la atención a los acuerdos que se están tomando en este cabildo y pues es una lástima. Desgraciadamente tenemos... Tres años pasando continuamente todo este tipo de situaciones en el Cabildo y pues hemos quedado en vergüenza hacia la ciudadanía potosina. Es lamentable, es lamentable compañeros que nos prestemos a este tipo de circo. Es lamentable que ya pasamos un proceso y que hoy que tenemos tres meses para demostrar a la ciudadanía de que podemos tener un mejor trabajo como Cabildo, como direcciones, no lo estemos realizando de esta manera. Es cuánto, señor secretario. Muchas gracias, regidor. Ya sentada su intervención. Toda vez que han sido agotados, se los otorgó al ey. presidente municipal. ¡Ey, ey, ey! Bien, tranquilo, tranquilo, regidor. Lo estoy viendo. Adelante. Órale, ¡Ey, pilas! Respeto, por favor, regidor. Adelante. No, no, respeto, respeto me orden, todo, me orden, todo me lo que, orden, orden, que te está solicitando orden, este cabildo, Sebastián. Tiene de la voz. Solicito. Tenga respeto, señor regidor. No, no no lo permite respeto, permíteme, estaban que tenga respeto, respeto? Eh, el secretario. Tenga que es un usted un respeto primero. ¿no? Pídele al secretario que. Usted, usted primero respeto por lo que se le está solicitando. Es trabajo, usted, Sebastián. Esta mesa colegiada. Adelante, Trabajo, por una vez. Hazlo bien, demonios. ¿Tiene el uso de la voz o ya terminó su intervención? No, pues permíteme, copia Adelante. certificada. Y por supuesto, me uno al comentario de mi compañera Anita. Se le está solicitando la creación de esta comisión especial. Asentado, regidor. El sí, Martí. pero hazlo, Sebastián, hazlo. Sí. Hazlo, gracias, Sebastián, señor. hazlo en este momento. Se te está pidiendo que lo hagas. No seas opaco, no seas corrupto. Lujambio, hazlo. ¿O a qué le tienes miedo, Lujambio? ¿Le tienes miedo a algo? Le habla usted, alcalde. Te estoy hablando a ti, alcalde. ¿Tienes miedo de algo? Hazlo. Ahorita. Necesitamos esto. Bueno, Necesitamos dale. esta comisión. Eloy, ¿también quieres que te aplaudamos? ¿O qué onda? Si quieres, también, por supuesto. Si quieres, adelante. Pero, Lujambio, no seas corrupto, patético. Muchas gracias, este regidor, por su intervención. Y todas las gracias a la voz, a nuestro presidente municipal interior, Alfredo Lujambio Cataño, para que dé la clausura de la presente sesión ordinaria. Adelante, presidente interino. Sí, gracias, secretario. Saludo eh, con afecto a todas mis compañeras y compañeros. Eh, me da gusto ver de nuevo reincorporados a quienes han vuelto de sus licencias y también me da gusto eh, pues la pasión, la entrega, el compromiso que muestran en sus intervenciones. Por supuesto, eh, por supuesto que las, las ofensas... Y las groserías, describe mejor al que las emite y al que las recibe. Corrupto. Yo, yo quiero además... eres un corrupto, un opaco. Ya se me dio. No, no eres un corrupto. Que, un eh, no orden, no, no, un corrupto. no me voy a, a cansar Perón. de decirlo. Todos re ustedes. No, de hay un reglamento miserable. hay un reglamento que dice cómo te Ateno, puedes comportar aquí y cuándo puedes pedir la palabra. Edúcate y lee cuáles son tus funciones. Adelante, adelante sí, Gracias. Continúan el uso de la voz, como ya, ya tuvieron su intervención y ahora es mi turno de hablar. Por supuesto, creo en la rendición de cuentas. La administración ha sido y los miembros de este cabildo, honorable cabildo, pueden tener la certeza de que la administración ha acreditado todas las auditorías del Estado, las auditorías de Contraloría Interna y los demás procesos. Además, creo en la eficacia y la utilidad de las comisiones que actualmente son vigentes, en las que muchos de ustedes o todos ustedes participan, y que eh, las comisiones, eh, tanto de Hacienda como de Asuntos Laborales, seguramente eh, tomarán nota de lo que aquí se ha vertido para considerarlo dentro de sus trabajos. Eh, además, además, quiero agradecer el, el apoyo que durante los meses que me ha tocado presidir de manera interina a este honorable ayuntamiento y el gran honor que ha sido para mí presidirlo. Eh, agradezco su compañía, su apoyo, siempre su respeto, eh, su trabajo y sí, por supuesto, también su cuestionamiento, su exigencia como es parte de este trabajo y de un trabajo verdaderamente democrático, genuino y honesto como lo ha sido esta administración y cómo ha quedado, claro que no, ha quedado en los hechos, no en las palabras, claramente demostrado que se ha obrado y actuado con integridad y con pulcritud. Y para eso tendremos los procesos de entrega-recepción, donde va a ser nuevamente demostrado y patentada el estado correcto que guardan las cosas. Eh, por último, eh, me permito felicitar a todos ustedes de manera anticipada que son padres de familia por el próximo domingo 20 que se celebra el Día del Padre y bueno, reconocer eh, la importantísima y trascendente rol que llevan ustedes quienes ya tenemos la fortuna de ser padres. Eh, enhorabuena a todos y, y, y también felicidades a los padres que están en nuestras casas, quienes no eh, son padres aún, pero quienes tenemos un padre cerca por favor, mis felicitaciones y eh, saludos de mi parte. Y por qué no invitarlos y extenderles a todos ustedes a participar en algunas actividades que se están disponiendo el domingo 21 para celebrar de manera familiar el Día del Padre junto con nuestras familias e hijos. Y con fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, y habiendo sido agotados los puntos del orden del día, doy por clausurada la presente sesión ordinaria de Cabildo, siendo las 14 horas con 8 minutos del día 15 de junio del año 2021. Muy buenas tardes a todos. Sí, ya se